Gloria, querido oyente, aquí en en la Gloria Radio, también en Facebook Live, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Bienvenidos una vez más aquí en Hablando con Jesús Podcast, otra emisión más, otro día más aquí en la presencia del Señor, siempre alabándole, dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey. Y estamos hoy con un Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria al Señor que nos trae ¿Te es difícil entender los procesos de Dios para tu vida? Una vez más, ¿te es difícil entender los procesos de Dios para en tu vida? Si tú dices sí, bueno, no eres el único. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Y bueno, siempre dándole la gloria y la honra al Señor para que el Señor sea ayudándonos cada día a entender esos procesos, a entender realmente lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor en esta mañana... Eh, nos quiere decir, realmente, bueno, mis procesos son, a veces, como que tú no los entiendes, pero tienen un gran propósito. El Señor nos viene hablando en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, la gloria, la honra y, la, y el poder de nuestro Señor. Oh, una vez más, hoy con este tema maravilloso que nos pone el Señor, eh, que se ha titulado, Es difícil entender los procesos de Dios en tu vida. ¿Te es difícil? Tú me dirás, sí, a veces no entiendo cosas, pero ya cuando pasa lo que necesita pasar, el Señor me hace entender y comprender que realmente ese, ese proceso necesitaba pasarlo, necesitaba madurar en lo que estoy viviendo. Una vez más el título de esta mañana es, ¿Te es difícil uh, entender los procesos de Dios en tu vida? Eh, si es, bueno. Una vez más, el Señor esta mañana te va a hablar a lo más profundo de tu corazón, de tu vida. y decir, no te preocupes, hijo, pequeña, pequeño, que vienen cosas hermosas, maravillosas, porque te lo has ganado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que el Señor lo lleva en esta mañana a Isaías, capítulo 49, del 14 al 16. Te voy a hablar, te van a leer dos versiones. Las dos versiones en la, en la nueva traducción, Viviente y en la Reina Valera. Dos traducciones que pero que me gusta la, la nueva traducción viviente porque como que lo explica a aquellas personas que para que lo entiendan mejor en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, un tema maravilloso, un tema hermoso que el Señor nos pone en el nombre poderoso, su nombre. Saludos a todos que nos escuchan en las diferentes eh, ciudades de Colombia, países también en el mundo. Saludos grande y poderoso desde aquí, desde de Bogotá, Colombia. También nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio. Saludos grande y poder, ah, poderoso a todas las personas que nos escuchan eh, por medio de esta eh, emisora online. Eh, mira que el título de esta de este capítulo es el futuro redentor Israel, siervo del señor, eso es lo como se llama en la el título que está en la nueva traducción viviente y el título de de la reina valiera es Israel, siervo del señor. Y mira que te voy a leer rápidamente este título, eh, estos versículos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Uh, y antes de comenzar, mis hermanos, recuerda que también nos puedes es, eh, escribir, eh, nos, puedes, nos puedes mandar un WhatsApp si, si quieres contactarnos a cgpastoral arroba cristianos en la punto com, o cristianosenlagloria arroba gmail punto com. También nos puedes escribir al dos 317 236 1052 o al 317-216-0398. Uh, si, si vives fuera de Colombia, puedes poner más 57 eh, para poder enviarnos un WhatsApp, contentarnos y decir, me ha sido difícil entender los procesos de, de Dios en mi vida. Y bueno, vamos a, a leer rápidamente esta, esta palabra. Y en el alma traducción viviente, mis hermanos de Cristo, son la gloria, querido oyente. Dice, sin, sin embargo, Jerusalén, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Qué puede una madre olvidar a su hijo, a su niño? De pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz. Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a vosotros. Y terminando el versículo 16, dice, Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las, de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Mira que aquí, aquí el pueblo de, de Israel pensaba que el Señor se había olvidado de ellos. Y es como que a veces tú piensas que ese silencio... Eh, que el Señor se ha olvidado de ti, que tú sientes que el Señor no está actuando, y el Señor está actuando en tu vida, en tu corazón. Pero muchas veces nosotros queremos ver esas acciones, pero el Señor usa muchas, eh, muchos eventos, muchas cosas, para que, para que realmente eh, puedas entender el propósito. De pronto en este momento no lo puedas entender. Y, puedes, y una vez más, el título de esta hermosa emisión se ha titulado Te es difícil entender los procesos de Dios en tu vida y es por eso que el Señor te está diciendo yo no te he dejado sola ni solo yo siempre estoy contigo yo te hice una promesa y como, y como lo dice en la nueva traducción viviente eh, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz esa madre que, que olvidó a su niño de pecho pero aún así eso fuera posible, yo no los olvidaré a vosotros. Yo creo que es el Padre, el único Padre que nos ha olvidado, el único Padre perfecto que siempre ha estado ahí por nosotros. Es el único Padre que realmente eh, ha dado su Hijo por cada uno de nosotros y siempre le damos gracias al Señor porque Él cumple sus promesas en cada uno de nosotros. ¿Algunos tarda Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesita ser procesado, necesitas ser madurado, necesitas ser humilde para poder llegar a ese nivel de gloria, a ese nivel de bendición, ¿para qué? Para que esas bendiciones, como siempre lo digo, y nunca me voy a casar de decirlo espirituales lleguen a tu vida porque el resto viene por la añadidura y, y, esto, y esto se divide en tres partes eh, la primera es que pedimos la segunda es des, ah, decimos y la tercera es transformamos aquellos que toman apuntes, bienvenidos Uh, y algo muy importante es que cuando nosotros pedimos, el Espíritu Santo nos da unos puntos, una vez más. El primero, son tres fases. Pedimos, decimos y somos transformados. En el, en el que pedimos, el Espíritu Santo, basado en Isaías 49, del 14 al 16, nos habla. Pedimos a Dios que nos transforme. Siempre le hemos pedido al Señor eso, que necesitamos que una transformación en nuestras vidas, que cambie nuestro carácter, que cambie nuestras vidas, que cambie muchas cosas en nosotros. Y es por eso que el Señor eh, está escuchando y Él dice, no, no me he olvidado, estoy transformando, estoy moldeándote, moldeándote, como dice, alfarero. Otro punto muy importante que nos, eh, el Señor nos pone y en ese pedimos, que cambie todo nuestro ser. De pronto eres mal malgeniado o... Oh, dices cosas que no deberías decir y tú después te arrepientes y dices Señor, comienza como dijimos hace el punto a transformarme y a cambiar todo, a, todo nuestro ser todas las cosas que no le agradan al Señor y es por eso que el Señor en, esta, en este momento te dice, yo estoy, lo estoy haciendo otra cosa es que tú no te has dado de cuenta otra cosa es que tú me pides claro que sí que tú me pides y pides muchas cosas en abundancia pero, ante todo, yo te daré lo espiritual, te dice el Señor. Una, una, una, abundancia espiritual que tú no la vas a, a, no vas a captar la inmensidad de esa abundancia espiritual que se estoy dando. Algo sobrenatural en el nombre poderoso de su nombre. Otro punto muy importante en ese pedimos, mis hermanos, es que, que quite de nosotros todo lo que a él le desagrada. que, eh, todos le pedimos eso señor quita quita todo lo que te desagrada lo que te aleja del lo que aleja el espíritu santo de nosotros y, y es por eso que el señor en, eh, comienza como decía en, esa, en isaías 49 14 16 te voy a leer otra vez sin embargo jerusalén dice el señor me ha abandonado el señor me ha me ha olvidado y después dice jamás ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún, aún así, eso fuera posible, yo no los olvidaré a vosotros. O vemos hoy en día que, vemos, no todas, algunas madres que votan a sus hijos a un basurero, pero hay alguien que no nos ha votado, sino pagó un precio en un madero. Un Dios que vio a su hijo, que ese hijo... Eh, decidió pagar un precio que no necesitaba pagarlo, pero lo, lo hizo por cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor porque cada día su misericordia, su amor está en nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro punto muy importante y en ese pedimos, mis hermanos, es que aquello que no nos permite tener una vida plena en Jesucristo, qué es lo que no te llena, no te llega a llegar a ese punto. Es, esa vida plena en Jesucristo Jesús. ¿Qué hace? Eh, de pronto las películas de, de terror que estás viendo. De pronto esas películas de pornografía. De pronto tu mal carácter. De pronto la forma de ser tuya no es la apropiada. ¿Qué es lo que te aleja del Señor en el nombre poderoso, su nombre? Y es por eso que el Señor... Nos habla a lo más profundo de nuestro corazón y hay un punto muy importante que nos habla en el versículo 16 de, de Isaías 49, que nos dice: Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Qué hermoso, el Señor lo has escrito. Él te va a recordar y te está recordando siempre. Y continúa diciendo: En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Puede haber mucha, mucho conflicto, puedes estar pasando muchas cosas, pero hay algo muy importante que el Señor sabe, que Él no te ha olvidado, que de lo que has pedido se te va a cumplir, pero a su tiempo. Y es por eso que el Señor te está diciendo, como lo dijimos, repetimos, te repito, pedimos a Dios que nos transforme, otro que cambie todo nuestro ser, otro punto que, que te dije hace unos segundos, que quite de nosotros todo lo que a Él le desagrada. Y otro punto y el último punto de ese pedimos es que aquello que no nos permite tener una vida plena en Jesucristo, realmente estás más en el mundo o, o, o en Cristo Jesús, ¿Estás, si estás más comprometida, comprometida con Él. Si lo estás, gloria a Dios, y sigue adelante, no desfallezcas darle lo máximo a nuestro Rey porque Él te hará mucho más el que atesora esos tesoros en el Reino de los Cielos te lo digo está haciendo mucho, está haciendo lo mejor porque si tú atesoras cosas aquí en la Tierra eso se queda y entonces el Señor quiere realmente que, que entiendas esos propósitos de Él que realmente entiendas que el Señor quiere algo maravilloso para ti en tu vida por eso te, uh, muchas veces te es difícil entender los procesos de Dios para tu vida. Porque realmente tú, de pronto, no escrúñas la palabra. Y al escrúñar la palabra, no estás entendiendo realmente lo que el Señor quiere contigo. Y el Señor realmente quiere que tú entiendas en el nombre poderoso su nombre. Que, que comiences a, a. Tú, muchas veces, como una canción, dice Dios háblame. Pues para que Dios te hable, hable su palabra entiende su palabra, porque ahí el Señor te está diciendo muchas cosas, es la palabra profética más perfecta que hay. Tan, claro que sí que por medio de lo que uh, diga tu líder, tu pastor, eh, es, es, también es algo muy importante, y es por eso que el Señor te está hablando a lo más profundo de tu corazón, que, que, que el Señor te dice, yo veo que para ti es difícil entender lo que yo te digo, porque no estás en esa oración, porque no estás... Eh, uh, buscándome, escueñando la palabra, entendiendo mi palabra. Por eso te es difícil entender los procesos que yo llevo en tu vida. Por eso yo quiero llevarte... Yo no te dije que no ibas a tener aflicciones. Claro que sí. Yo te dije que ibas a tener aflicciones. Porque quiero que entiendas que eh, para poder ayudar a los otros, tú necesitas también pasar por esos procesos. Precisamente estaba escuchando un, un, uno, dos, dos personas... Que están hablando sobre, <coughs> perdón, sobre los tiktokers, <coughs> perdón, sobre los tiktokers jóvenes hoy en día que dan, que hablan de reflexiones, eh, jóvenes que hablan de, son 17, 18 años. Y, y el punto de, de esto es que estas personas hablan sin fundamento porque no han pasado de pronto ese proceso. Dirán, es fácil, no te preocupes, cualquiera te puede decir eso. Pero algo muy importante es que para poder hablarte de estos procesos que, que el Señor quiere en tu vida, el Señor quiere que realmente tú primero pases para poder dar una voz de aliento, una voz de sanidad, una palabra de Dios para que tú digas, mira, yo ya pasé eso, yo entiendo lo que estás pasando. Y es por eso que cuando pedimos... Cuando pedimos realmente le estamos diciendo al Señor, aquello que no nos permite tener una vida plena en ti, Señor, quítalo. Y ya sé, de pronto fue tu mal genio, de pronto fue la forma de que tú actuabas, respondías, la forma de, de actuar en tu trabajo, en el templo, en tu casa. Entonces el Señor realmente quiere que entiendas en este proceso que tú no entiendes, que es difícil, que tú no, que te, tú no estás entendiendo, es que te, que te profundices, que te entres en, esa, en esas aguas, en esa piscina, en las profundidades, y entiendas que el Señor tiene muchas cosas maravillosas para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, comenzamos con, con ese punto, en el pedir, ese pedir, que realmente necesitas entenderlo en el nombre poderoso Jesucristo. Otro punto muy importante que ya vamos a ir a la segunda etapa, basado en Isaías 49, 14, 16, es que eh, cuando decimos, ya comenzamos con el pedimos, ese pedimos una vez más, te lo repito, pedimos a Dios que nos transforme. Siempre vamos a pedir eso. Otro punto muy importante es que cambie todo nuestro ser, Listo, porque venimos del mundo, venimos del pecado. Venimos de cosas que al Señor no le agrada. Otro punto es que quite de nosotros todo lo que a Él le desagrada. ¿Qué le, eh, qué le desagrada al Señor? Tú como padre, tú como madre, ¿qué le desagradaría de, de tus hijos? De pronto que estén en las drogas, estén contestándote mal. Si eso es algo parecido al ejemplo que te estoy poniendo para con el Padre, comienza a cambiar eso, comienza, a, comienza a que el Señor, Señor mira, esto es lo que me está pasando, esto es lo que no me ha dejado acercar a ti, tú eres el único que me puede ayudar, el Señor es el único, uno puede ser el instrumento para decir, bueno, esto puedes hacer, y a este nivel puedes llegar, pero el Señor es el único que transforma corazones, pesa los corazones, y otro punto maravilloso en ese pedimos, es que, Aquello que no nos permite tener una vida plena en Jesucristo. ¿Qué te hace que no llegar a esa, a esa vida plena en Jesucristo? A tener el Espíritu Santo. A que tú te llenes cada día más. ¿Qué, ¿Qué se está parando? De pronto esas amistades, nos estoy diciendo que te alejes de ellas. Pero si, si esas personas que te están alejando de Dios no son buenas, ora por ellas. Y pídele al Señor... Tomar la decisión correcta de qué hacer en el nombre poderoso su nombre. Ahora sí, vamos a seguir al segundo plano, que es, ¿qué decimos? Una vez más, ya hablamos de pedimos. Eh, aquí se toman, a, toman apuntes, Isaías, estamos hablando de Isaías 49, capítulo del 14 al 16. Y hablamos sobre la nueva traducción viviente, que es más específica, más clara. Pero si no la tienes, puedes ir también a la Reina Valera. En el decimos el Señor nos trae un punto muy importante, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. En ese decimos, el, el Espíritu Santo nos pone diferentes, diferentes puntos que también los anotamos. Y te los voy a compartir contigo. Cada vez que el Espíritu Santo habla lo más profundo de mi corazón, yo digo, Señor, esta palabra, esta perra, este poder, Señor, y aquí compartirla con tu pueblo. Y él me dice, así es, Hijo, por eso te la he compartido contigo. Y mira aquí en el decimos, eh, nos habla que el Señor, el Señor, tú sabes cuál... ¿Cuáles áreas de tu vida deben de, de ser cambiadas? El Señor lo sabe, pero muchas veces, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, el Señor necesita escucharlo de nuestros labios. Necesitas, Señor, por favor, ayuda a cambiar mi carácter. Ayúdame a ser transformado en que yo pueda ser un mejor padre, una mejor, una mejor madre, un mejor esposo, esposa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, en esta mañana, te está diciendo, eh, yo estoy escuchando, sígueme hablándome, porque me agrada, te dice el Señor. Otro punto muy importante, mis hermanos, eh, que, que decimos, tú sabes, Señor, que no soy nada humilde. Muchas veces se dice que, bueno, se, se, se, se, se, se atiende a los templos, se escuchan prédicas, uh, pero realmente nos falta mucha humildad en llegar eso, a ese nivel sobrenatural. Muchas veces decimos que no soy... Que, que, que somos humildes, pero no, nos falta mucho en, en, en diferentes aspectos de tu vida. ¿En qué parte de, de tu vida te realmente te hace, eh, te hace falta de, de crecer en humildad? Tú dices, pero yo estoy, yo oro al Señor, yo le pido al Señor, y eso es lo que te vino ahorita en este momento. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Necesitas trabajar en esto. Necesitas trabajar en aquello también. ¿Por qué? Porque recuerda lo que le dice al Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en murallas. El Señor está diciendo, yo te, yo te estoy cuidando. Yo sé las barbaridades que tú has hecho, pero no importa, porque yo no te voy a olvidar. Te puedo olvidar tu papá de eh, tu papá terrenal, tu mamá terrenal pero yo nunca me voy a olvidar de ti. Mi presencia siempre va a estar contigo, pero llénate de mi presencia, te está diciendo el Señor. Y eso es lo que decimos, mis hermanos, ya llevamos dos puntos de lo que decimos. Algo muy importante también en el nombre poderoso de Jesucristo, que también decimos, tu orgullo, escucha esto, esto es, esto es maravilloso, tu orgullo no te permite decirle a tu hermano, te perdono, o, o, o, o, o a ese perdonar, Uh, no ha sido sincero. Muchas veces tú dices, sí, lo perdono, pero cuando estás al pie del hermano o, o del familiar, o eso Ay, como que hay algo ahí. Y ahí, y ahí. y ahí es cuando entra el enemigo, el eh, Satanás. Y, ah, mire, el que supuestamente había perdonado, el que supuestamente había procesado la humildad, el que supuestamente había procesado ese orgullo. Si sí, es como no, eh, nosotros los seres humanos le damos cabida a Satanás para que entre y pum, Ahí está. Ah, mira, tú, ¿tú que dices que no lo has olvidado. Tú dices que eh, él, con, eh, él ha sido perfecto y que se ha sido procesado y que y tú y tú, lo, tú lo defiendes. Y el, señor, y el Señor le dice al enemigo, yo sé que él ha cometido muchas cosas, pero nunca lo, nunca lo voy a olvidar porque es mi creación, porque es parte de mi vida. Es un hijo mío porque me ha reconocido como su señor en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que si tienes orgullo y te ha costado perdonar dile Señor perdóname ante todo, pídele perdón al Señor porque no estás recuerda esto no estás ofendiendo a tu familiar, a tu hermano en la fe, estás ofendiendo al Señor porque como la misma palabra lo dice eh, amarás a Dios con todo tu corazón tú dices yo amo a Dios pero tú amas al prójimo Tú dices, ahí estoy fallando! Y la misma palabra nos dice que de, de, de, de, tal aquel es un mentiroso. Porque si dice amar a Dios y aborrecer a su hermano o a su prójimo, ¿qué estás haciendo ahí? Lo que estás construyendo con tus manos lo estás borrando con tus pies. Entonces el Señor en esta mañana te está diciendo, por eso te es difícil entender mis propósitos en tu vida. Por eso es difícil entender que, tú, eh, que cuando yo tra trato de usar un momento especial, tú no lo entiendas. Hoy en día, mis hermanos de cristianos en la gloria, quiero televidente, te nos ves por primera, primera vez. Gloria a Dios, comparte estas palabras, que las buenas nuevas de reino de los cielos siempre hay que compartirlas. Eh, ya hay cosas en mi vida que como que, gracias Señor, por ejemplo te comparto, o, o, o esta mañana, eh, mi garganta no está al ciento ciento, pero le doy gloria y la honra al Señor que me está dando la oportunidad en este momento de poder dar la nueva re, el nueva terreno en los cielos. De, le agradezco al Señor porque pude abrir los ojos para compartir la palabra. Como siempre lo digo, yo no limito al Señor, pero si se le puede evangelizar, predicar una, a una, a dos, a tres, siete personas, gloria a Dios. Es lo, es lo maravilloso en el nombre poderoso de Jesús. Nos escuchan por, a través de Cristianos en la Radio, por Freshful for Life, y le damos gracias, gracias al Señor, porque de Él, mejor dicho, qué padre como Él. Ese es otro punto que ese orgullo. ¿Cómo estás trabajando ese orgullo? Hay que comenzarlo a trabajar, a procesarlo. Que la próxima vez que veas ese familiar, que la próxima vez que veas ese, ese, ese hermano en la fe, o esa persona que tú tengas algo, Dile, Señor, yo me voy a procesar eso y yo sé que con la ayuda del Señor vas a atender todo ese proceso y lo vas a ver o la vas a ver y vas a decir, Señor, no siento nada. Ahora entiendo tu propósito, Señor. Ahora entiendo lo que quieres hacer conmigo. Ahora entiendo lo que dice Isaías 49 del 14 al 16, que nunca me vas a olvidar. Aunque veas mis murallas derribadas, aunque veas mis murallas hechas, eh, hechas mejor dicho, botadas por el piso, Señor, Ahora entiendo, Señor, que tú estás construyendo esas murallas, esas murallas de, de fe, esas murallas de humildad, esas murallas de que realmente tú quieres un propósito grande y poderoso conmigo, que esas murallas van a ser eh, de que nada me va a derribar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está invitando en el día de hoy en la mañana, en la tarde, en el momento que tú nos escuchas, a que realmente comiences a entender estos grandes propósitos, porque los propósitos del Señor son grandes y maravillosos en el nombre poderoso de su nombre. Otro punto muy importante en ese decimos es que hay muchas, hay muchas áreas donde sabemos que somos débiles, y tú lo sabes, tus, tus áreas, y desagradamos a nuestro Padre Celestial, ¿Qué, des, qué áreas en tu vida está haciendo que tú desagrades al Señor? ¿Qué áreas? No sé cuál será. Pero si hay algún un área que desagrada al Señor, realmente comienza a trabajar en ella. Pero tú dirás, me ha costado. Claro que te cuesta. No es fácil. Es esa es la persona que real. Te voy a poner un ejemplo. Eh, es como si a ti te gusta eh, el azúcar y a todo le tienes que echar el azúcar a un café a todo y comienzas a dejar ese proceso de, de, de tomar azúcar tú no vas a dejar de un momento a otro a dejarla es un proceso y ese proceso vente lo comparto yo lo he comenzado eh, y voy a, y voy en la lucha de ese azúcar porque es el azúcar para mí era y, o sigue siendo un poco eh, como era eh, es muy adictiva y se dice que el azúcar es peor que la cocaína. Es una, sí, el azúcar es algo ilegal, uh, que está legalizado. Por eso vemos muchas personas enfermas. Eh, pero está, el, nuestro cuerpo también necesita un poco de azúcar, pero no a, a grandes cantidades como hoy en día consumimos. Y mira que cuando comencé a dejar el azúcar, voy eh, pues poco a poco hoy en día me tomo un café o un jugo sin azúcar y, y ya cuando tomo con azúcar me siento raro. Pero al comienzo, mis hermanos, para compartirte, eh, comencé, eh, dije, mi primera semana comenzaba a temblar porque estaba a, muy adicto a ese azúcar. Y es cuando, <coughs> ese ejemplo que te pongo, de pronto ese azúcar puede ser el, el orgullo, de pronto ese azúcar puede ser, no sé, hay algo en esa área en tu vida que tú no has podido dejar, ni dejar de procesar y que el Señor, decir, Señor, Voy a, dejar, voy a entregarte esta carga, voy a entregarte este problema, voy a entregarte lo que estoy pasando, Señor, y vas a ver que al comienzo va a doler, va a costar y como que vas a sentir algo en tu corazón. Y es por eso que el Señor va a comenzar a hacer ese proceso y ya cuando tú vuelvas, de pronto a hacer lo que estabas haciendo, de pronto te faltaba humildad, tú dices, no, no, no, no, no. Tú a eso lo que llamabas, que era malo, y le llamabas bueno, vas a decir, no, esto es malo, esto no es parte de mí, y eso es lo que hablábamos de lo que pedimos, eh, que eh, que no nos permite tener una vida plena en Jesucristo era ese orgullo o en esa cosa, en esa parte de tu, de tu vida que realmente estabas diciendo que tú decías que está es decir estar bien pero sabes mal. Si ¿Sí ves cómo el Señor nos hace entender ahora eh, los procesos en nuestra vida, si ¿Sí ves cómo el Señor es tan hermoso, si ¿Sí ves cómo el Señor es de maravilloso cómo te está haciendo entender que bueno Ahora estás entendiendo mis procesos, ¿cierto? Ahora estás entendiendo que cada proceso que te estoy llevando o de pronto esa dificultad que estaba viviendo, de pronto no tuviste esta, esta semana para que entendieras, eh, eh, para, de pronto para comer, pero para que entendieras que mi misericordia es grande, te, ahora te estoy llevando de comer, de pronto de pronto únicamente pudiste comer eh, un pan y un agua, pero me agradeciste y ahora te voy a dar el doble porque fuiste agradecida, fuiste agradecido en el nombre poderoso, amigo Jesucristo. Si ves cómo el Señor nos hace entender que él, los procesos de Él son grandes y maravillosos, y es por eso que el Señor no, te ama, nos ama, y cuando el Señor me daba esta palabra, decía, Se eh, Señor, tú hablas a lo más profundo de nuestras vidas, y, y cada día le damos gloria y la honra al Señor, una vez más, y hablamos y nos pedimos. Uh, estamos en los decimos y algo maravilloso que el Señor también nos habla, un punto maravilloso en ese decimos basado en Isaías 49, 14, 16. Imagínate a Jesucristo diciéndote, imagínate esto, imagínate tú teniendo a Jesucristo enfrente tuyo y que te diga, no te preocupes, te voy a transformar. Te invito a que cierre los ojos un momento. Y... Tienes al maestro enfrente tuyo. Y el, y el maestro te está diciendo, ¿de qué estás hablando? Ese problema ya pasó. Voy a comenzar a transformar y hacerte una, una, una hija nueva, un hijo nuevo, y vas a hacer... Un, vamos a hacer contigo un cambio maravilloso. Te está diciendo Jesucristo. Y en esas áreas de tu vida... De pronto tú, te, te estaban costando, pero yo llegué, ya. Estás abriendo las puertas de tu corazón. Y estás siendo quebrantada, quebrantado, y vas a hacer, cosas mal, voy a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tú vas a ser ese instrumento para ganar otras personas para mi reino. Está diciendo el Señor en el nombre poderoso de, mi, eh, de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te está tocando en este momento. Está diciendo voy a hacer algo maravilloso. Hasta tú misma te vas a sorprender, tú mismo te vas a sorprender de lo que voy a hacer en el nombre de Jesús. Vienen lágrimas de tus ojos diciendo, Padre, no merezco que me, me uses, Señor. Pero el Señor te dice, yo uso lo más vil y lo más imperfecto y lo convierto en perfección. Y tú eres esa oveja perdida. Qué maravilloso como el Señor te está haciendo entender sus propósitos en ti. De pronto llevabas 15, llevabas 20 años en el, en el cristianismo, pero hasta ahora entendiste los propósitos del, del Señor en tu vida. Y qué maravilloso es cuando uno comienza a entender. Yo te, te, te, te soy honesto. Eh, comencé hace 17 años. 9 años eh, ya cuando llegué a esta nación. Pero prácticamente yo llevo como unos cuatro o cinco años realmente entendiendo el proceso de Dios en mi vida ¿ha sido fácil? no he entendido cosas claro que sí, en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que cuando entendemos los procesos del Señor te está diciendo, pequeño, pequeña no te preocupes y mira que siempre cuando estoy hablando algo maravilloso, me escribe eh, el pastor John de la iglesia de transformación Barak que esos propósitos a veces, yo me acuerdo, eh, él también vivía en Bogotá, él ahora vive en Sincelejo, algo que yo me acuerdo cuando lo conocí, él me hablaba, y sabíamos que teníamos un propósito, pero realmente a veces no entendemos qué es el propósito que nosotros tenemos. Pero hoy en día yo me gozo ver que él tiene su ministerio. El Señor le ha dado un ministerio. Y como el Señor, y yo le dije hace, hace, hace unos meses, unas semanas, ¿cómo el Señor te ha bendecido comparado a otras personas que conozco? En menos de un año y medio, lo que el Señor ha hecho en ese ministerio. En el nombre poderoso de su nombre. En menos de un año y medio, lo que el Señor ha hecho. Yo, yo te digo algo. Muchas personas se preocupan. Eh, en entender eh, como no como les, les cuesta entender ese proceso en la vida de ellos se preocupan más por una fachada que por su interior que en su corazón no lo quieren entender y cuando tú entiendes que es más importante lo que el Señor está mirando el, tu corazón, tu vida te está diciendo yo estoy trabajando, estoy viendo el proceso, pero más, hay muchas personas hoy en día vivas pero muertas en vida que les preocupa más lo de afuera o a veces vemos que a la gente le preocupa más lo importante la fachada de una iglesia que lo que realmente el pueblo necesita recibir. Es una palabra que nos trae el Señor en esta mañana, aquí en Hablando con esos Pocas. Es una palabra que el Señor está diciendo, bueno ya te compartí el pedimos, ya te compartí en el que decimos, ahora el Señor nos lleva a otro nivel te va a llevar a otro nivel, mi hermano de Cristo en la gloria, te va a llevar a un nivel ¿de qué? de, de ser transformado bueno, el Señor te, ya te está dando más más tips, más, una ayuda más para que lo entiendas, y recuerda Estamos en Isaías 49, del 14 al 16. Que él nunca te ha olvidado. Que no importa las murallas que estén, las, los problemas que tú tengas, él va a estar ahí. Y por eso hay que ser humildes, bajar ese orgullo. Porque si tú no comienzas tra a trabajar en eso, en, en esas áreas de tu vida, ¿quién va, quién, va a entrar en tu, ¿quién va a entrar ahí? Satanás. Y si cuando comienza Satanás a entrar ahí, mejor dicho, tú le abres de todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso en el nombre poderoso de Jesucristo. En ese transformamos, que ya nos lleva el, el Señor a este, a este tercer nivel, es que a veces, muchas veces las personas quieren eh, pasar un proceso sin dolor. Pero yo me pregunto, si tú no pasas este proceso, no, no entiendes ese proceso sin dolor, sin eh, dolor, gran ejemplo de los discípulos del Señor. Mira, todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que dejar para seguir a nuestro Rey. Pero hoy en día, ay no, Dios mío, si a mí me toca ir allá y, y pasar ese, esa, quitarme los zapatos y pasar esa ese, ese río o esa vaina que está todo sus, no, yo, yo, yo no voy por allá. Precisamente escuché una una, una pastora ayer que, me, eh, que está escuchando esa, esa hermosa prédica que muchas veces eh, si nosotros hubiéramos entendido los procesos del Señor ahora el llamado del Señor ahora nosotros se hubiéramos dicho no vamos Señor no vamos porque sabíamos lo que se venía y esta palabra también ella decía que los caminos del Señor son como eh, ese camino eh, de curvitas y la montaña. No sabemos lo, la próxima curva que va a venir. No sabemos. Pero, no, pero de pronto en una recta nos está el Señor preparando para que en esa otra curva realmente entendamos que en esa recta el Señor nos estaba preparando. ¿Y es para qué? Para que entendamos sus procesos en el nombre poderoso Jesucristo. Entonces, si tú quieres llevar una vida en Cristo Jesús, te lo digo, va a haber procesos, va a haber dolor, va a haber angustias. Pero si tú no quieres llevar esa carga, puedes ir, puedes ir a una vida eterna. Claro que sí. Tú dices, sí, sí, pero en, en el lago de fuego. Eh, te lo pongo claro. Otro punto que la gente ve hoy en día ah, que no quiere transformado sin lágrimas bueno, no quieren no, no quieren tener lodo, dolor, no quieren tener lágrimas la quieren llevar todo en bandeja de plata no, no se puede yo sé que la palabra dice que el Señor ha vencido el mundo pero la misma palabra dice que yo, eh, que vas a tener aflicciones y de esas mismas aflicciones va a haber un proceso y ese proceso el Señor nos está transformando yo no hablo por segundos, ni por terceros, ni por cuartos. Yo siempre hablo por este servidor. Han habido lágrimas, claro que sí. Han habido llantos, sí. Ay, yo siempre digo que esto es como una, eh, como una tabla económica. Momento alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo. Pero ¿sabes qué? Yo me gozo más en los, en los momentos bajos. Porque en el momento alto, gloria a Dios, nos dio la bendición. Pero en el momento bajo es porque viene algo grande y maravilloso. Y estoy entendiendo los procesos del Señor en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere que entiendas. Que en esa curva y en esa recta comienzas a entender que el Señor está procesando algo. Para que la próxima vez que vayas en una curva y te encuentres a alguien con un problema que ya lo entiendes y ya lo procesaste, Diga Señor, ahora entiendo tu poder, ahora entiendo tu misericordia, ahora entiendo lo que tú estás haciendo conmigo. Llevar las buenas nuevas del reino en los cielos y tener el poder, tener la, la convicción y tener la autoridad de poder decir: Yo pasé por esto. En el nombre poderoso de Jesucristo. Qué maravillosa es la palabra. Y, no quieren, y en esa transformación, la gente no quiere sentir esa parte espiritual. Quieren todo fácil. Ah, no, yo me voy con Dios, yo, yo voy una, alguna vez, eh, algunas veces a la iglesia, eh, eh, eh, escucho la palabra y, y ya. Y yo sé que el Señor me va, claro que el Señor es misericordioso, claro que el Señor es amoroso, pero no abuses de ese amor, no abuses de ese amor, no abuses de lo que, eh, de lo que el Señor está haciendo en ti. Dios es misericordioso tenemos una gracia que no la merecemos pero esos son los procesos que el Señor quiere que entiendas en tu vida vemos a un Pablo que pasó un proceso vemos a un Pedro que también era de mal genio prepotente pero esa misma actitud hizo que el Señor lo utilizara como uno de los grandes en su ministerio Pablo también, se sabían las palabras, se sabían las leyes, se sabía pero voy a usar lo que él sabe para mi reino, y lo que se está diciendo el Señor en esta mañana, voy a usar lo que, el potencial que tú tienes para mi reino, ¿cuál será? No sé, pero el Señor va a usar ese potencial, y lo va a llevar a lo sobrenatural, estamos en tiempos posteros, estamos en tiempos que en cualquier momento puede venir nuestro Cristo, pero tú dirás, que exagerado, ¿no? lea la Biblia. Y mira lo que está pasando. Mira, mira lo que está pasando. Ya el, ya el, mejor dicho, hoy en día, si tú ves demonios, ya es normal. Tú los ves por videos y, tú, y ya es normal. Ves ovnis, ya es normal. Todo se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras. Hay muchos cambios en la economía. Hambruna es lo que está pasando ahorita. ¿Qué más necesitas entender? Y una vez más, que no, seas, que no sea difícil entender los procesos de Dios en tu vida. No, que no sea difícil, que los entiendas hay momentos que uno va a decir Dios pero no entendí qué me querías decir con esto yo siempre lo digo y saco esa, men esa mentalidad de niño en mí que dice señor háblame por bolitas y palitos porque a veces es muy difícil entenderte papá y el señor a veces como que bueno hijo esto es así, así y así aqu y aquello es cuando tú le enseñas a tu pequeño a tu pequeña Uh, de pronto las vocales o algo para hacer. Después tu de pequeña, tu pequeña. Ah, o amarrar los zapatos. Ah, papá o oh, mamá, gracias. Gracias. Ahora entiendo ese proceso de cómo amarrar un zapato. O cómo limpiar eh, o lavar, eh, lavar los platicos. Ya entendí. Y eso es lo que quiere el Señor contigo. Dios es nuestro alfarero, mis hermanos cristianos en la gloria. Querido Janet, querido televidente. Somos barro en sus manos. Y él, no, uh, y él nos va a moldear con su amor perfecto. Él siempre lo va a hacer. Muchas veces es necesario pasar por el fuego durante este proceso. Es, es, es, es necesario para que nosotros podamos morir a qué? Al yo. Y si tú mueres al yo, vas a morir a muchas cosas en el nombre poderoso Jesucristo. ¿Qué es de Jesucristo. ¿Qué es de ese yo que tú no has muerto? Y que es de ese Jesucristo que tú ya tienes en tu vida. Es el está van a, ver, van a ver grietas, van a ver cicatrices. Pero cuando las veas, vas a ver que van a ser un recordatorio. De que, wow, de acuerdo, cuando yo era así. Mira lo que ha hecho el Señor. Ha hecho una transformación en mi vida. En el nombre poderoso de su nombre. Qué hermoso es el Señor. Otro punto muy importante que nos pone el Espíritu Santo y al tiempo se nos está acabando hay mucho tema, mucho tema cuánto me encantaría y estamos en el proceso de mirar si podemos extender el programa uh, muchas veces muchas veces uh, empieza una serie de uh, empiezan una serie de cuestionamientos en nuestras, uh, en nuestras vidas para, para, con Dios todo el mundo lo hemos hecho, todo, hasta yo lo he hecho comenzamos a cuestionar a Dios y y la primera es, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué lo permites si yo estaba tan bien? Tú comienzas a preguntarle al Señor. Señor, pero si yo estaba bien. ¿Pero por qué uh, perdí mi trabajo, Señor? Pero, Señor, ¿por qué por, perdí mi casa? Señor, pero ¿por qué perdí mis bienes materiales? Pero yo estaba tan bien, Señor. Tú, en tu yo, estabas bien porque no estás entendiendo el proceso de Dios en tu vida. Si ¿Sí ves como cuando comienzas a cuestionar al Señor, ahí vuelve ese yo en ti y no está Cristo en ti. ¿Qué está causando que de pronto hayas perdido esa casa, ese trabajo, esos bienes? ¿Qué pasó o qué está pasando? ¿Qué está pasando en el nombre poderoso de Jesucristo? Mira que Dios es un Dios maravilloso. Eh, uh, en amor, y él, y él te va a responder de esta manera. Y algo que el Señor me, me enfatizaba: estos puntos son recíbelos en el nombre poderoso de su nombre. ¿Por qué has perdido esa paz? ¿Por qué has perdido esa tranquilidad? ¿Por qué has perdido eh, muchas cosas en tu vida? ¿Por qué? El primer punto que me daba el Señor y el Espíritu Santo nos dice hoy: porque te amo. Te amo demasiado. Porque hay cosas que estás haciendo que no me agradan. Segundo punto. Me pediste que quebrantara tu falta de humildad, tu orgullo y tu soberbia. Tú me pediste eso, te dice el Señor. Y comencé a trabajar en ti. Porque al darte esa bendición, a darte ese trabajo, te volviste orgullosa, orgulloso. No me agradeciste. Mirabas a los otros como, como perdona como te lo diga, como basura. No había humildad, humildad en ti. Había soberbia. Tú me, me, lo pedí, me lo pediste, ¿cierto? Yo te lo di. Esperando que siguiera esa humildad. Y reconociéndome siempre como su, tu Señor. Pero pusiste de primeras ese trabajo y después fui lo último. Y es cuando comencé a... Una vez más a retroceder y no entender el proceso de Dios en tu vida. No lo dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro punto muy importante ya para ir terminando. En ese proceso no hay una no hay una lágrima ni sufrimiento que no valga la pena. Y de eso salen otros dos puntos. El Señor no pasa por el fuego y nos va sanando. Otro punto Él lo permite porque te quiero perfecta y perfecto para mí. Tú te quieres abrir, tú te quieres ir a una vida eterna, tú dirás, claro que sí. Vamos a una vida eterna. Es lo que quiere el Señor. Y es lo que estamos haciendo. Haciendo esos tesoros en el reino de los cielos. Y siempre ande la gloria y la honra al Señor. Es, necesar, es necesario moldar, moldear el barro hasta que no quede ninguna grieta. Es necesario, mis hermanos. Por más que tú digas que no. Es necesario, es necesario eso. Y ya por ahí terminando, eh, Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira esta palabra, es, es la nueva versión internacional, no la reina Valera. La nueva versión internacional nos dice, no se amoldeen al mundo actual. Escucha esto, no se amolden, amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa renovación de su mente, ya te lo voy a explicar. Así podrán comprar, comprobar, perdón, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta parte que te dijo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, la renovación en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No hay abogado para para con el Padre que quién, que, que, eh, que Cristo. Y el que nos está enseñando la verdad es el Espíritu Santo su Santo Espíritu. ¡Qué maravilloso! Recuérdalo, está en Romanos 12.2 y en Joel, capítulo 2, versículo 13, también en la nueva versión internacional, que me, me, me encantó porque es para que las personas que aquí ya se están comenzando o, o para que las personas se entiendan mejor, eh, rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al, al Señor a tu Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Tú has visto un padre como él? Yo no lo he visto. Un padre que te cumple promesas, un padre que te bendice, y un padre que con el pasar de los días, al pasar de las semanas, al pasar de los meses, de los años, te están está haciendo entender el propósito de él en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hermoso eres, Señor. Una palabra que el Señor nos trajo hoy, que yo sé que la entendiste. Y fueron tres puntos que nos habló el Señor hoy. Pedimos, decimos, transformamos. Y yo sé que tú me haces apuntes. Y si no, puedes volverlo a ver. Y siempre en la gloria y la honra al Señor. Eh, ¿Es necesario estos procesos? Claro que sí. Y ni estos procesos es necesario... Sentir ese dolor, sentir esas lágrimas y llenarte, llenar, en la parte espiritual llenarte cada día más, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, ya el tiempo se nos acabó y te invito a que cierres los ojos y le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro amado rey, amado señor, poderoso rey, te queremos dar gloria y honra y poder, señor, te queremos dar eh, agradecimiento, señor, por esta palabra. Te queremos agradecer, padre celestial, porque hoy nos permitiste abrirte los ojos, señor, y entender los procesos que cada uno llevamos, señor. Algunos son más duros que otros. Algunos son han perdido un familiar, o han tenido han perdido un hijo, padre celestial. Yo pido fortaleza por cada una de esas personas. Te pedimos, Padre Santo, que tu, en esos procesos también ayudas a esta nación de Colombia. A que realmente, que esta juventud, que estos niños, Señor, realmente entiendan que sin ti no podemos llevar estos procesos, Señor. Muchas veces, tu pueblo, Señor, pone la mirada en el hombre, más no en ti. Y yo te pido, Señor, que en este proceso, Señor, como lo dice tu palabra, que no nos amoldemos al mundo actual, sino sea nuestras mentes mediante la, la renovación de nuestras, de nuestra, de, de nuestra mente, para que cada día podamos comprobar cuál es la voluntad perfecta que eres tú, Señor, buena, agradable y perfecta, Señor y también como dice tu palabra padre amado en el nombre poderoso Jesucristo que debemos de rasgarnos en sus corazones y no, los, y no las vestiduras que debemos devolvernos a ti porque tú eres bondadoso y compasivo que eres lento para la ira y lleno de amor que debemos de cambiar de parecer que debemos de cambiar señor porque tú no castigas tú amas y cada día tú quieres que cada uno de nosotros señor Hablemos las buenas nuevas de reino en los cielos, Señor. Y que cada día, para el celestial, haya más humildad en nosotros, para tu gloria y tu honra. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esto es yo, otra emisión aquí en Hablando con Jesús podcasts. Siempre andan la gloria y la honra uh, al Señor. Qué hermosa palabra. Cuando me la puso, qué gozo me, me dio el Señor cuando me dio esta palabra. Vienen palabras más, como siempre pero siempre yo acreditándole a Él, porque no, Él es el director, productor, Él es todo, Él es el dueño de todo esto. Y cuando Él pone una palabra, es porque yo sé que está cayendo en buena tierra, y esa buena tierra va a llevar al bueno nuevo terreno a los cielos, y siempre le va a dar la gloria y la honra al poder al Señor. Y ya para terminar, eh, también saludos a aquellos que nos escuchan en cristianos en la nueva Radio, y no sé en qué país nos, nos estás escuchando, o oh, nos estás viendo también por hablando con esos podcasts en Facebook Live, grande y poderoso. Donde tú nos escuches, siempre dale, dale la gloria y la honra al Señor. Nunca te quites, nunca, nunca te acredites de nada. Siempre hazla a Él, porque Él es el que hace la obra. Nosotros somos simplemente unos instrumenticos, unos gusanos que Él le ha placido usarnos para que tú entiendas sus procesos. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí en Hablando con esos podcasts. Y nos veremos en otra emisión, dándole siempre la gloria y el poder. Bendiciones y que el Señor sea uh, llenándote de esa abundancia espiritual, llenándote de su presencia, llenándote cada día más de, de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Y algo maravilloso que, que el Señor nos dice es que sin Él no somos nada. Y es por eso que el Señor en esta mañana en esta tarde o en esta noche que tú me estés escuchando, eh, como tenemos en nuestro eh, lema, estamos en la gloria para hablar de Dios y tú estás en la gloria para hablar del Señor. Bendiciones y que el Señor te continúe bendiciendo. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.